Concurso mayo 2014. Vamos a proceder al sorteo. En este concurso hay dos premios para dos participantes distintos. Uno que consiste en un cupón de 15 euros para gastar en mi tienda online, en la que podrás encontrar cursos de fotografía, servicios de revelado digital, acciones de Photoshop, filtros para Photoshop y Lightroom, presets para Lightroom, camera raw, impresión, eh, servicios de gestión de color, etc. Y el otro premio consiste en dos copias en papel fotográfico, tamaño 10x15, con el mejor papel del mercado, Fotorock Varita de Janemule. Vamos a ver cuántos participantes tenemos hasta el 31 de mayo. Y contamos con... 973 concursantes Vamos a generar el número del primer ganador el primer ganador ganará el cupón de 15 euros y será el número 867 y el segundo ganador cuyo premio se dan las dos copias en papel varitado de Janemule, es el número 358. Vamos a ver a quién pertenece cada uno de los premios. Empezamos con el primero del cupón de 15 euros, el número 867. Y pertenece a Azu Bey. Felicidades. Vamos a buscar el siguiente ganador, el número 358. Y pertenece a Luis PJ. Felicidades, Luis. Felicidades a todos los que habéis participado también. Y eh, en el próximo concurso vamos a realizar más premios. Espero que os sean de vuestro agrado. Hasta el próximo concurso. Gracias.